La chicana de Laurita Fernández para Flor Vigna, por lo menos set. El escándalo entre Laurita Fernández y Flor Vigna, por la foto con Nicolás Cabré, parecía haberse calmado. Luego de semanas de tirarse palitos en medios, las chicas se olvidaron el tema. En la gala de anoche, la jurada del Bailando soltó un frase muy picante en contra de la ex bicampeona y volvió a marcarle los puntos. Todo comenzó cuando Julián Serrano y Sophie Morandi dieron un paso al frente para recibir el voto secreto de Laura. Juliana analizó su desempeño en el ritmo de bachata y contó qué técnica sigue para concentrarse y que la coreografía le salga bien. Yo siempre me pregunto qué haría Fede Ball en este momento. Sin ser bailarín, se desenvolvía muy bien. No era bailarín y terminó siendo muy bueno, comentó entre risas. Y bueno. También tuvo al lado a Laurita, que le fue enseñando un montón de cosas, aseguró Marcelo Tinelli. Yamati, Nap, el coach, que ahora se lo llevó Jimena, varón, agregó la protagonista de su hogar. Claro. Mati también, acordó el conductor y rápidamente agregó, Fedeval era más de madera y se fue soltando. Hoy es director de teatro, el tipo ya es grosso. Mire si usted, Julián, un día llega a ser cineasta y director de teatro en Mar del Plata. Estos programas ni los va a ver. Usted lo conoce más, Laurita, él está con un perfil más intelectual. Señaló Tinelli en reclamo y con mucha picardía. Por lo menos vinimos hasta el último día a los tres años, lo defendió la ex, en un claro palito para Flor Vigna, quien no está yendo al programa que le dio fama y la hizo conocida en todo el país. Lo cierto es que SOMAT funciona como ayuda para fortalecer la carrera de los famosos o bien logra darlos a conocer. Val y Vigna le deben parte de su reconocimiento al ciclo. Y, sin embargo, ambos le fallaron a la producción. Federico había sido invitado para participar del ciclo y dijo que no porque estaba enfocado en su nueva faceta, y Vigna dejó el certamen de un momento para el otro. Por eso Marcel Marce les pasa factura. Y Laura, te paso, apuntó contra su nueva enemiga.